Pokémon en la franquicia con mayor variedad de estilos gráficos en todos sus juegos, desde el 8-bit hasta la era en 3D, generando que cada uno de sus juegos sea fácilmente reconocible por sus fans, ya que sus gráficos son únicos en cada entrega. Hoy solo me voy a enfocar en analizar los gráficos de la saga principal, los spin off también sus gráficos son particulares, pero si los nombro todos el video durará más de una hora, y nadie quiere eso. Hasta algunos gráficos de los spin-off sean más bonitos que la propia saga principal. También solo veremos desde la primera hasta la quinta generación, porque son los estilos gráficos más recurrentes en los fangames del mismo. Bien, acompáñenme en este carruaje que vamos a galopar por los cielos de la nostalgia. Hoy en día los gráficos de la primera generación son anticuados Aunque indudablemente míticos Por ser los precursores nada más y nada menos De una de las franquicias más longevas de los últimos tiempos Y tal vez exagero un poquito Al caso Estos juegos se quieren a lo mismo que Dragon Ball El anime Pokémon y South Park Bueno esa no Nostalgia pura Y dura en fin Comencemos con el análisis La pantalla de la Game Boy clásica tenía un tamaño de 160 x 144 píxeles Entonces era muy pequeña, por lo tanto los tiles y los sprites no podían ser muy grandes Y cuatro tonos monocromáticos, pero que se podían ver algunos rojos, azules, verdes, etc Los tiles eran muy sencillos Casi sin color, no obstante, se pueden visualizar el objeto que querían representar. Y los sprays son muy buenos para la época. Es cierto que algunos Pokémon serían extraños, con expresiones faciales un poco tétricas y otras escalofriantes. El punto es: en los comienzos de Pokémon, la intención era crear monstruos. Y los monstruos no son caracterizados por ser agradables a la vista Ahora hasta los monstruos son waifus Y nos roba. En conclusión son buenos gráficos Pero muy insípidos para mi gusto Hay personas que les gusta Y ningún problema con ello Yo los considero de la época Y... ¿Los usaría para un fangame? Nunca me parecen inexpresivos y vacíos Al análisis La pantalla es del mismo tamaño de la Game Boy clásica Por lo tanto los gráficos también eran reducidos pero aún más 32.778 colores con un máximo de 56 en pantalla eso era una locura para la época. Retomando el tema, el apartado gráfico de estos juegos es bonito. Tanto los tiles y los sprites. Los tilesets y el entorno en general parecía lleno de vida. Y los cambios de tonos de día y noche son los pequeños detalles que hacen que sus juegos sean curiosos. Los sprites y los Pokémon se podían ver más vivos y amigables. La mayoría no tenía la estética expresiones de sus antecesores También en la versión cristal están animados Y era bonito ver a los bichos hacer cosas ¿Lo usaría para un fangame? La respuesta es no No los utilizaría porque me parecen obsoletos hoy en día La poca gama de colores es muy limitante En la mayoría de aspectos artísticos porque pase que 32.000 colores parece mucho, pero en realidad es escaso y limitante. Los Hogwarts no son expresivos. Son el equivalente a un cascarón vacío y con poca vida. Generando poco empatizado con los personajes. Este mismo problema se aplica a la primera generación. Sorry, not sorry. esta generación, la Game Boy Advance mejoró absolutamente todos los aspectos técnicos, adicionando un mundo más vivido, contaba con una pantalla de 240 x 160 píxeles y una capacidad de 16 paletas de colores para un solo sprite, y Game Freak no desperdició la potencia de la Game Boy Advance, con ello creó la tan aclamada tercera generación, para mí es la mejor generación de todas. él tengo mucho cariño. Los gráficos son únicos y bellos. Los fondos de batalla y los tiles son más detallados entre comillas. Y coloridos. También los sprites de los Pokémon entrenadores están llenos de color. Esto se puede ver reflejado en los diseños de los Pokémon. Viéndose especialmente únicos en su clase. No olvidemos la mítica cinemática... De Ray, puedes interferir en el combate de Grodin y Kriobre. Hasta yo recuerdo, que cuando era pequeño me cagué encima cuando vi esa batalla. Pero tiene mucha... Dilo tuyo, Bart. Mm. Agua. Lo que han estado esperando. ¿Los usaría para un fangame? De hecho, casi todos los fangames hechos por la comunidad inglesa tienen gráficos de la tercera generación. También debemos recordar que existen los remakes de la primera generación. Los cuales yo considero inferiores a los que vimos en Ruby, Zafiro y Esmeralda. Los gráficos de los remakes se utilizan bastante. Personalmente sí los usaría para crear un fan game de Pokémon. Porque me parecen que son muy buenos a la hora de crear los tilesets. Tienes un, tienes un repertorio bastante grande de estructura de los edificios y organización de mapeado Y los overworlds no son muy buenos Pero nada que unos buenos diálogos no ayuden En verdad los overworlds son muy pequeños pero oye Something something La buena época de los famosos chillos. Recuerda los sprites de Hair Gold y Diamante, todos cabezones y gorditos. Qué bueno que Game Freak no hace juegos con ese estilo, ¿verdad? No, porque aquí se trae de los remake Diamante y Perla. ¡Oh, por Dios! ¿Qué es eso? Esperen un segundo. En otro día hablaremos sobre los horribles remakes de la cuarta gen Empecemos con la mierda de cómo venido a hablar Era la época de los chivis y las casas están hechas con un estilo más caricaturesco y anime Es decir, alejados a la realidad Bueno, me refiero a... Me voy cuenta de estupidez que dije pero se los voy a especificar La estructura y el spliteo de ventanas, puertas y las texturas de los edificios son más simplificadas con el fin de justificar mi punto aunque les pongo un Tile que yo hice muy inspirado en Stardew Valley y otro que es público ripeado de Pokémon, diamante y perla claro, la diferencia es abismal todo esto y más en mi cuenta de Twitter otra cosa que es importante resaltar son los ciclos de día y noche es bonito ver cómo pasa el día y los dos en la pantalla se dan oscureciendo y aclarando pero también vimos esta mecánica en los remakes de la segunda generación. Pero eso no vino al caso. La mayoría de los fangames hechos por la comunidad de habla hispana. Tienen los gráficos de la cuarta generación. Los más famosos son el Pokémon Iberia y Persedia. Estos son ambientados en la cuarta gen. Aunque la mayoría están editados. Para disimular un poco. Ya me entienden. En resumen... Estos tilesets son perfectos para un fangame de Pokémon. Son sencillos, pequeños y fáciles de posicionar en un mapa en una hoja de tilesets. Los sprites de los Pokémon son la misma mierda pero más grande. No les voy a dar muchas vueltas a esto. Y oh, lo que nadie ha estado esperando. Los overworlds. Los chivis son la cosa más inexpresiva que existe. La diferencia entre hombre y mujer es casi nula, en cuanto a anatomía Para percatarte de que es mujer, tienes que fijarte si tiene el pelo largo o características femeninas Así de feo son Para crear un hack room, están bien Para un fangame, la cosa se complica un poco A la hora de contar una historia Igual la mayoría de los fan games tiene la que le narrativa que un fanfic Así que eso lo de menos, entre muchas comillas. Todos estaban entusiasmados por ver un juego de Pokémon de la saga principal en 3D. Y nos engañaron. Fue un suso bait por parte de Game Freak. ¡Buah! ¿Y sabes qué? No te este minerito. En efecto, compra de ese. Y la pirateé. Con el fin de tener Pokémon Black. Esta consola sí podía correr algunos gráficos en 3D. Un ejemplo de esto es *Belle of Zelda Phantom Pero en vez de eso nos dio un falso 3D. Sus antecesores ya lo habían hecho, cautelosamente, pero no era tan evidente. En fin, la mayoría de los edificios sí están modelados en 3D, y eso le da un Estos juegos cuentan con un apartado gráfico bueno. Los teles aún siguen siendo simplificados, con texturas no muy elaboradas y la paleta de colores es, es muy, pero muy peculiar y única. Es tan opaca y saturada que la hace especial en los gráficos haciendo la bella. Los sprites son más detallados y vivos. La inclusión de los muchos de la NPC a los combates contra líderes de gimnasio y el equipo villano, los overworlds. Son... Una completa locura artística Son tan expresivos Su anatomía está hecha minuciosamente Para que los personajes tengan una personalidad Y cualidades increíbles Tan solo mirando los diseños de los personajes Son más complejos y característicos Huevón Llegó un punto que yo me pregunté ¿Está jugando Pokémon o leyendo Bleach? Y nos joda. Todos estamos de acuerdo de que Pokémon blanco y negro tienen los mejores personajes de la saga principal ¿Verdad? ¿Alguien más? Los mejores fangames están hechos con Quinta Gen Enfocados en el apartado gráfico y lo narrativo es salir en otro costal Por lo que a muy pocas personas le importa. Bueno Como dicen por ahí Mejor hacer un juego excesivamente largo que uno corto y bien hecho Pero ese es tema para otro video Pokémon es la forencia que tiene más estilos gráficos en todos sus juegos haciéndola la única Este video está hecho para intentar analizar los gráficos de la saga principal Y para darles un poco de orientación para hacer sus fangues de Pokémon En verdad, yo nunca seré el dueño de la edad absoluta Tan solo soy un hombre que da su punto de vista Ustedes pueden hacer lo que quieran con sus obras No obstante Las personas siempre van a dar su crítica Así tengan una buena o mala intención Todas las veces de ser tomada con humildad y optimismo Ser obstinado no te llevará a ninguna parte Ay, charla motivacional estúpida Ya es hora de la mimidera Hacer esto me ha dejado exhausto y me piro. Antes una cosa. Esto es un asalto. Deja tu suscripción y tu like en la bolsa. Que quiero falopa. Oh hello. Ya acabó el video, pero sigues, sigues viendo. Esto es una pequeña animación metroidvania inspirada en si lo adivinas, coméntalo. Y la puedes ver completa en mi Twitter. Y ahora les voy a cantar una balada. Quiero ser hacer un teletubi nada más. Sin tener que estudiar. Sin tener que trabajar. Cagando todo aire libre y me ando en el jardín Sin tener vergüenza de enseñar mi pipilín quisiera ser un teletubi nada más. Todo el día calado. Con mis patas hueveando. Cuando me a hierba de todo el día sin parar. Y después si queremos entre todos. A fornicar. quisiera ser el quinto teletubi.